Meite irori dentro de Dapenguaraña y me pejina Isabel Loreiro, ova Brasil, y vengan visita. Isabel viene con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, y ya desde el viernes estamos realizando varias actividades con ella. Ella es especialista en el pensamiento de Rosa Luxemburgo, una mujer pensadora brillante del siglo XX, que creemos que Conamuri tiene mucho que aportar, por eso es que estamos muy contentas de, de estos tres días de, de trabajo que tuvimos. Ya el viernes comenzamos eh, con el conversatorio abierto que lo organizamos también con Serpa. Y bueno, bienvenida Isabel. Gracias, gracias Connie, gracias Conamuri. Para mí ha sido muy bueno estar acá. Y me ha sorprendido muchísimo uh, el público que yo tenía porque hace mucho tiempo hablo de Rosa Luxemburgo eh, los últimos años uh, hablo para los movimientos sociales más que para la academia eh, a mí me gusta muchísimo hacerlo porque creo que es más útil <ríe> que hablar para la academia y acá me sorprendió muchísimo la gente, las mujeres muy buenas, con, hablaban bien, era una cosa que me ha tocado mucho, porque es muy vivido, muy uh, cerca de ellas, y me ha sorprendido como el pensamiento de Rosa Luxemburgo fue de ser estar cerca de las mujeres de América Latina hoy. Entonces podríamos uh, hablar un poquito más de eso, ¿no? Sí, Isabel, y para un poco compartir con, con, con la audiencia y con las compañeras y compañeros que, que puedan mirar esto a través de Moinfo después, ¿qué puedes contarnos brevemente de Rosa Luxemburgo y por qué hablamos tan apasionadamente uh -huh. de esta mujer uh -huh. alemana, judía, que dejó eh, un, un legado muy importante para, para la historia de la humanidad? Uh -huh es que Rosa Luxemburgo para decirlo muy brevemente ha sido una revolucionaria del comienzo del siglo XX. Eh, nació en Polonia era polaca judía eh, después ha adoptado la ciudadanía alemana y, eh, eh, eh, ha sido asesinada en enero, el 15 de enero de 1919. Rosa Luxemburgo tenía un pensamiento que no era exactamente uh, el pensamiento dominante socialista, marxista-socialista en el siglo XX. Por eso nos, nosotros hablamos aún de ella. Uh, su idea uh, dominante principal ha sido ha sido una defensora todo, toda su vida del socialismo democrático. Pero, ¿qué quiere decir socialismo democrático para Rosa Luxemburgo? Quiere decir que la sociedad socialista, si un día habrá una sociedad socialista, solo podrá ser, podrá ser una construcción autónoma, independiente de las masas populares. Solo podrá, podrá ser, el socialismo democrático es... Uh, lo mismo que soberanía popular, poder popular. Eh, Rosa Luxemburgo, desde eh, ese punto de vista, ha tenido una... su idea, su, to, todo ese... Toda esa énfasis en la, la acción de los de abajo es una cosa nueva en el siglo XX, mm. en el eh, comienzo del siglo XX es por eso que rosa luxemburgo cuando la izquierda está en crisis como es el caso ahora en américa latina y en el mundo uh, rosa luxemburgo uh, vuelve siempre porque uh, su, la, su idea más fuerte la idea del, de la espontaneidad de la acción popular o sea las masas entran en acción independientemente de los partidos, de los sindicatos de las organizaciones eso no, no significa que Rosa Luxemburgo no uh, estaba atenta a las organizaciones ha sido una mujer de partido toda su vida pero para él el partido no es lo más importante lo más importante es la acción de las masas por sí mismas y decía que el rol de los liderazgos era de hacer las masas uh, vuel se, uh, se transformar en liderazgos de sí mismas. Y yendo un poco hacia el pensamiento y, y la línea de formación política con amor, y que nosotros usamos mucho la educación popular, y, y creemos que esa es la forma también de construir con, con las compañeras y con los compañeros que creo que coincidimos en eso con Rosa Luxemburgo, de construir desde abajo. Entonces preguntarte, y en, en esa cuestión de la educación popular siempre creemos que estamos aprendiendo en reciprocidad, tanto cuando nos toca facilitar un espacio de formación o ser educando o educanda. ¿Qué aprendizajes llevas de, de estos días de, de encuentro, de, de formación? Ah, yo llevo muchísimas cosas. Para mí ha sido uh, verdaderamente una cosa muy importante, y muy fuerte. Porque mira, ya no soy tan nueva y uh, he hecho eso muchas veces. Pero eh, yo creo que esta vez ha sido muy particular, muy especial. Uh, porque es así, yo creo siempre que... Ah, una otra vez Rosa Luxemburgo, ¿será que es tan importante así? Tengo dudas, porque es para mí un asunto con lo cual trabajo hace más de 20 años. Eh, me ha sorprendido cómo la gente, para la gente, ha sido importante, porque han, han visto en Rosa Luxemburgo un símbolo, quién sabe, de su propia lucha. La señora que ha dicho, nosotros somos todas rosa, <risa> para mí sentí un poco vontade de llorar cuando he escuchado eso, porque, mira, la, la gente en la academia tiene la, siempre una... Un, piensa que es importante ser muy correcto, muy riguroso, no se puede hacer eso con rosa, no se puede hacer aquello con rosa, yo no soy de esa posición. Yo creo que Rosa uh, puede uh, inspirar a la gente, a, las, a los hombres, y sobre todo a las mujeres, porque es mujer. Es mujeres era una mujer independiente, una mujer de lucha. Su ejemplo es muy importante para nosotras. Y yo he aprendido con las mujeres campesinas que estaban allá, cómo son luchadoras, Mismo si no hablan español, pero hablaban guaraní, que yo no comprendía, pero la gente, Perla, por ejemplo, ha hecho un resumen, eh, se podía comprender lo que decía. Ha sido muy bueno, muy importante. No, no importa si no es la rosa uh, perfecta académicamente, eso no, ha, no, es no es importante. Es importante lo que en lo que puede contribuir para la lucha de nosotros, de nosotros en América Latina hoy Muchísimas gracias Isabel por, por estos días, es la segunda vez que, que estás en Paraguay y esperamos una tercera y una <risa> cuarta oportunidad gracias. en donde más personas puedan eh, también conocer a Rosa Luxemburgo y de hecho esta entrevista también es una invitación a, a conocer a Rosa eh, en internet se puede encontrar mucha información sobre ella, películas inclusive, entonces Muchísimas gracias por haber compartido con nosotras Entonces, este fue un breve espacio de compartir desde Conamori a través de Moinfo Lo que fue para nosotras estos tres días del, del pensamiento, vida y obra de Rosa Luxemburgo Gracias a vos, a vos Connie y a Cona Woody.